Un año más, el aula de música de Molina de Aragón celebra el final de curso en el Hotel Palacio de los Molina. Soy Arturo, eh, profesor de guitarra y de música moderna de la Escuela de Música de aquí de Molina de Aragón y estoy con estos jóvenes, tan jóvenes y tan apuestos. Claudia Beltrán, por un lado. Andrés Gascón, por otro. ...para ofreceros un concierto de música moderna, de rock and roll... ...y de esas cosas que ahora no sé por qué a la gente joven les ha dado por tocar... ...va a haber alumnos de bajo, de guitarra, de batería, de trompeta, de trombón, de saxo... ...vamos a estar de todas las disciplinas aquí liándola muy gorda... ...¿dónde? Pues en el Palacio de los Molinas. Tenemos, ...tenemos Le Zeppelin... ...si quieres te podemos dar algo de Mecán, algo de Oasis, algo de, de Marea de la fuga, un poquito de metálica, para que la gente no se le olvide que, que, bueno, de extremo duro tenemos. Que este señor de aquí es un ejemplo a seguir para mí y yo lo, lo tengo como un ídolo, vamos. Estoy muy contenta con estos conciertos y que da mucha emoción. Damos una clase de instrumento de una hora a la semana, por lo general es de media hora, pero cuando los chavales, por lo que sea, les, les llama todo esto de estudiar y practicar, pues ¿Una hora? you